Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El ser humano nunca tendrá la certeza de saber exactamente qué increíble máquina cerebral posee, al punto de que nosotros tenemos el poder de atraer vibraciones positivas o negativas, que también recibimos de nuestro entorno. A continuación conocerán un fenómeno que estoy seguro que nunca habían escuchado. Prácticamente, es poder ver el sonido. Las ondas Klappner Algo que no podemos ver, pero que existe y repercute en nuestros cuerpos de diversas formas, son el sinfín de vibraciones que recibimos de diversos organismos, objetos o fenómenos. Las enfermedades, los estados de humor, el pensamiento o incluso los sueños podrían ser originados por vibraciones que captamos a lo largo del día según nuestras actividades. La felicidad, la suerte, el ánimo o incluso la muerte, la vamos recibiendo de a poco a través de algo que no podemos ver y que en nuestra conciencia es prácticamente inexistente. Son los secretos de la naturaleza y nuestra existencia lo que nos gobierna y da resultados en nuestra vida. Pero el hombre... Insisten que todo lo sabe las ondas cerebrales regulan nuestros pensamientos emociones y conductas se miden en hertz o ciclos por segundo el hertz es una unidad de frecuencia de las ondas electromagnéticas es aquí donde vamos a descubrir algo que quizá no te habías cuestionado y es que nuestra vida en general puede estar dirigida por las vibraciones que nos llegan de nuestro entorno ya que todo al parecer genera una vibración desde los planetas, los elementos, los seres vivos o nosotros mismos. Y gracias a Ernest Klatney es que podemos ver ese mundo oculto y desconocido de las vibraciones. Ernest Klatney Florence Friedrich nació en 1756. Fue físico y músico alemán que se dedicó a la investigación de las vibraciones y el cálculo de la velocidad del sonido, por lo que fue el descubridor de las ondas Klatny y fundador de la acústica. Entre sus aportes más destacados se encuentran cálculos sobre el estudio de la velocidad del sonido a través de diferentes gases y la investigación sistemática sobre la relación entre las superficies y vibraciones, a partir de la cual surgen las denominadas figuras de Klatny o ley de Klatny. Estas ondas expresan los comportamientos de ciertas partículas de arena que permanecen sobre una superficie mientras es afectada por diferentes tonos y frecuencias. El resultado es el desplazamiento de estas partículas hacia los puntos donde la superficie no tiene movimiento, produciendo un patrón diferente en cada una de las experiencias. Este experimento fue publicado por primera vez en 1787 en su libro Descubrimientos en la teoría del sonido, y es a lo que ahora es llamado las figuras de Klatny del cual los resultados son nodos generalmente líneas que pueden tomar diferentes formas como rectas, círculos, cuadrados, anillos, entre otros para hacer vibrar una placa es necesaria una fuente de oscilación es decir, algo que cause vibración cada sonido o frecuencia emitida causa diferentes patrones esto nos hace ver y entender que cada vibración causa un efecto diferente en los cuerpos, que daría por resultado un sinfín de posibilidades físicas o inmateriales. Para entenderlo mejor, sería muy interesante, por ejemplo, poder hacer un experimento con el supuesto lenguaje extraterrestre que Maffey Walker emite, independientemente si esos sonidos sean en realidad una comunicación alienígena o no. Las vibraciones que emita esos extraños sonidos quizá puedan afectar de alguna manera a quien los escucha, ya sea de manera positiva o negativa. Eso es lo que aún no podríamos responder por el momento. ¿Cómo podríamos hacer el experimento de las ondas Klovni? Podemos conseguir la vibración por resonancia, mediante un emisor de sonido con suficiente intensidad. Esto suele hacerse colocando un altavoz justo encima o debajo de una placa metálica que contenga arena o pequeños granos. Como sucede en la siguiente película, un altavoz recuperado del equipo de sonido de un automóvil alimentado por un generador de frecuencias hace vibrar la placa de diferentes voltajes y el grano comienza a moverse formando patrones que bien pudieran ser incluso una especie de lenguaje de la naturaleza. Estos son algunos dibujos geométricos que captó klatt al momento de hacer resonar diferentes hertz. Entonces, como hemos visto, la naturaleza posee encantos inimaginables. Toda la materia es sonido y emite sonido. Si el sonido puede cambiar las sustancias, la materia entonces puede alterar nuestro interior, puesto que los patrones de vibración son ubicuos en la naturaleza. ¿Qué papel juegan también dentro de nosotros? ¿Cómo los patrones vibratorios de un cuerpo enfermo difieren de los patrones que el cuerpo emana cuando es saludable? ¿Y podríamos darle vueltas a las vibraciones enfermas y volverlas saludables? La ciencia de la simática prueba más allá de toda duda que cualquier sonido cercano al organismo humano originará un cambio físico en el interior y sus campos electromagnéticos. Este cambio puede que solamente sea temporal, pero mientras perdure, posiblemente provoque ciertos factores muy poderosos y mágicos. Como decía Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ahora detente por un momento y piensa qué cosas que están a tu alrededor pudieran vibrar de una forma positiva en ti, de qué cosas quizá te afecten. Las ondas Kravni es un tema que no muchos conocen y que pudiera ser tan solo la cima de un iceberg tan profundo que nos pueda dar respuestas a nuestro origen y destino. Comparte este video para que más personas conozcan el tema. Suscríbete a mi canal y déjame un comentario. Por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchas? Quizá eso controle tu vida y destino. ¿Tú qué crees? Nos vemos en el siguiente video donde estoy seguro te sorprenderé con una nueva historia.